una de las cosas que, que, que hacemos mal los, los seres humanos en general es agarrar una situación y a través de esa situación juzgar todo. Como si podríamos encontrar una persona que nunca haya mentido, traicionado o envidiado o lo que fuere. ¿no? Y a veces yo siento que nuestra sociedad juega a un, el juego de descubrir las máscaras. Todos nos ponemos una máscara y vamos a ver a quién encontramos sin máscara. Cuando alguien, tal vez, se anima a contar algo que hizo mal o qué clase de cucaracha es. O agarramos a alguien infragante o mintiendo o traicionado y todos horrorosos. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ah! ¿No? Y sin embargo, todos nosotros hemos mentido y hemos hecho daño a otros. Porque es como muy raro. Todos, todos, todos metimos la patota. Entonces, creo que ahí es donde entra muy bien el tema este del perdón, de darnos cuenta como el autor nos dice, ¿no? Casargian que nos dice que nosotros en nuestra posición de víctima nos eh, resguardamos en la idea de... de... como de... ¡Ay, no me sale la palabra! Tenemos eh, el derecho a lastimar al otro, porque nosotros somos los damnificados. Entonces sí. ahora tenemos algo que cobrar. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita.